muy grande ver vernos verles nos queda una un primer momento donde invitamos a alguien que no se haya presentado hasta ahora que pueda decirnos su nombre y de dónde viene es una manera de seguir hermanándonos hola si quieren me presento la primera vez que estoy Bien, adelante. Soy Carlos Cafarati de la Ciudad de Santa Fe, estoy representando a FESTRAM, la Federación de, de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe. He tenido varios inconvenientes para conectarme y es la primera vez que logro conectarme en el cara a cara, todavía sin cámara, pero bueno, es un cara a cara, cara. Pero estás Carlos, bienvenido, estoy. bienvenido. Gracias. Ahí lo que puso no cara a cara, pero bueno, será si ahora eh, cámara a cámara, cuadradito por cuadradito. Bueno, Gracias. Eh, no he recibido jamás las encuestas de autoevaluación. Bien. Tomamos nota. Pasanos tu correo ahí en el chat para poder incorporarlo, seguramente es porque... Ah, sí. ¿Tenemos otro correo o algo pasó? Paso los dos correos que tengo para que no haya, Perfecto. No haya dudas. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere presentar que no se haya presentado? Hola, buenas tardes. Sí. Soy Laura, del partido de Morón, y trabajo en el área de capacitación en Fenova en la localidad de Moreno, Pasa del Rey. Bien. bien. Somos Hola. vecinos. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Muy contenta de, de estas mesas que se arman. Me parece muy interesante la propuesta y el intercambio con, de hacer con todos los compañeros y compañeras de, del territorio. Me parece que rescatar las experiencias del territorio es fundamental para sostener en el tiempo eh, la economía social, solidaria y popular. Buenísimo. Bienvenida. Nosotros trabajamos con el bebé Richie, capaz que te suena. Eh, sí, tan diferente. Perfecto, uno de los directores del INAE es nuestro coordinador del consejo consultivo. Sí, sí, sí, tengo conocimiento. Laura, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acá también, otra Laura. Sí. Adelante. ¿Hola? ¿Me escuchan nadie? Eh? Se escucha, se escucha. Ah, bueno, bueno. Mi nombre es Nubia Tapia, Soy contadora y técnica en cooperativas. Trabajo con una concejala acá en La Plata. Este, bueno, me interesa mucho todo lo que tiene que ver con las cooperativas, con la economía social y estoy... Lo que pasa es que a veces se me superponen o se me complica con, con el internet o... Sabemos ah, las dificultades que, que estamos enfrentando, lo veníamos hablando en los otros dos encuentros y bueno, de a poco le vamos tomando la mano y vamos viendo de a poco estas instancias para poder intercambiar o del aula virtual, eh, entendemos que también es, que estamos trabajando en algún municipio, en la administración pública, de ese no todas las actividades, las cooperativas también, sindicatos, donde sea que estemos trabajando, eh, pero bueno, vale la pena también tener estos espacios y ir aprendiendo eh, que venimos a eh, charlar, así que muchas gracias. bien alguien más? Si no, ya damos, ya damos comienzo a la jornada de hoy. Le pasamos la palabra entonces a, a Victoria. Y empezamos. Buenísimo, gracias Valen, gracias Lice. ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria, me presento yo ahora, hasta que se presentaron todos. Eh, es la primera vez, así que les hablo a o vivo, eh, Esta o sí, compartiéndoles. ¿Cómo? Ay, no escuché. Bueno, no, está complicado. No, el es micrófono. El... Ok. Ok. Eh, he estado, sí, compartiendo por sí, otra cosita por escrito en el chat nomás hasta ahora, pero bueno. ¿Se me corta? No, no, se escucha perfecto. Ah, bueno, sí. si no me saco el video. Bueno, te escucha, te escucha bien. Valen a voz entre, entre cortas, figuras con mal internet, ¿sabes? Bueno, eh. Les comento que, eh, bueno, estoy formando parte del equipo de la organización de este curso y estuvimos leyendo con, con muchísimo gusto respuestas a las autoevaluaciones eh, de mitad de curso. La verdad es que nos encantó leerles, eh, saber en qué andan, cómo se sienten. Sentíamos que, que necesitábamos saber más de cada experiencia en particular y con eso ir retroalimentándonos un poquito más, ¿no? Si bien tenemos eh, la recopilación a nivel cuantitativo de las respuestas, eh, ¿no? Porque, bueno, estas aplicaciones como Google Forms y eso nos permiten relevar ese tipo de información más rápidamente, nos faltaría quizás procesar un poco mejor las respuestas abiertas. Eh, nos lleva un tiempito más eso, pero queremos que sepan que, que ya las hemos leído y que, que nuestra intención es estar atentos a cada pedido, eh, sobre todo a los que se repiten, ¿no? Y bueno, para dar, para dar respuesta con un, con un mejoramiento del curso. Así que en primer lugar eso, gracias por cada una de sus respuestas, porque es realmente importante para, para nosotros conocer en qué andan y seguir pensando por, por qué lugares continuar transitando, ¿no? Acá le paso la posta a la compañera Ana, que nos va a compartir algunas eh, informaciones levantadas de las autoevaluaciones y después seguimos con un poquito más de, de data. Casi silenciada, Dani. Ahí va, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto tenerlos de vuelta en este espacio tan lindo donde nos podemos ver, nos podemos encontrar, escuchar también. Eh, queremos contarles los, eh, algunos resultados de esta encuesta de autoevaluación, resultados que por ahora son parciales porque nos siguen llegando eh, respuestas que son muy valiosas y que las vamos a seguir leyendo pero, y procesando, pero en esta primera devolución eh, hicimos un, un corte hoy con las respuestas que llegaron eh, más o menos hasta el al mediodía. Sí, para poder contarles un poquito qué es lo que salió y, y qué es lo que estamos viendo ¿no? en esta en esta primera autoevaluación que hacen ustedes del curso. A ver, ahí voy a poner presentar. ¿Se ve bien, no? ¿Presente? ¿Sí? Bien. De acá, de Chepe, se ve lindo. ¡Qué <risa> ah, genial, <risa> buenísimo! <risa> Bueno, vamos entonces. Un primer aspecto tenía que ver eh, con la procedencia de, de ustedes, ¿no? Como participantes eh, de, del curso, de dónde, desde dónde están cursando. Y ahí, bueno, en este total, de, en este corte que hicimos al mediodía, teníamos, tuvimos 164 respuestas y hasta ese momento teníamos una participación federal, totalmente federal, las 23 provincias y Cava y por ahí una, una mayor presencia desde Buenos Aires, ciudad de, eh, provincia de Buenos Aires, luego eh, lo que es Santa Fe y después Entre Ríos, pero por ahí cerquita. Y después es más o menos parejo entre, entre las demás provincias. Lo que es importante de esto es que algo, un objetivo que nosotros teníamos era que efectivamente esta propuesta fuera federal, y lo está haciendo, o sea, en, en, esta, en esta primera revisión de las respuestas tenemos una presencia de, de, de todo el país, de ustedes como participantes. Después respecto de, nosotros les preguntábamos ahí por el nombre de la institución, desde dónde estaban participando, y luego había otra pregunta relacionada con el ámbito al que pertenecía esa institución. Y ahí le, les poníamos algunas opciones. Eh, que eran estas que están acá, y bueno, mayormente el curso, en un principio la propuesta está, estaba diseñada y estaba pensada eh, para municipios, ¿no? para funcionarios municipales y para concejales, eh, y mayoritariamente vemos que está siendo así la participación, o sea, ustedes están participando desde ese ámbito, eh, y si por ahí sumamos lo que es eh, pro, lo, el ámbito público provincial y público nacional, tenemos que eh, más, más del 60% de los participantes son del ámbito público, digamos, mayormente municipal, ¿no? Después tenemos bastante presencia del ámbito cooperativo también, que es este violetita que está acá, y después hay otros, hay otras, eh, otros ámbitos de pertenencia a las instituciones, más eh, lo que es sindical, comunitario, ámbito académico, universitario también, ¿sí? y del, del ámbito privado, y después acá, todos estos que son chiquititos en la torta, ahí se me fue, eh, son del ámbito educativo, eclesial, algunas eh, agrupaciones políticas o partidos políticos. Bueno, la mayoría de los que respondieron la encuesta sí está cursando, ¿sí? mayormente un 95% de los que, de quienes respondieron la encuesta sí están cursando. De diversas formas, ¿sí? algunos lo están pudiendo seguir todos los miércoles en vivo, acá está como bastante repartida la cosa, están pudiendo seguir los miércoles en vivo, todos los miércoles, otros lo están siguiendo algunos miércoles, otros de ustedes están viendo los encuentros después de emitidos, ¿sí? por ahí por temas técnicos y demás, que ahora les vamos a contar un poco de eso, qué es lo que respondieron. Eh, también en este espacio, este espacio es una forma de estar dándole continuidad al curso, y ustedes están participando de esto también, pero ya es menos, ¿sí? la, la, la participación mayor es, es en, en, en, de estas tres formas, todos los miércoles, algunos miércoles o después. Y en el aula virtual también. Están participando menos, pero también es otra es otra forma de estar siguiendo el curso. Dificultades para seguir la cursada. La mayor dificultad, bueno, lo vemos todo el tiempo nosotros también, tiene que ver con esto, con la, con la conectividad intermitente y limitada, que no les pasa solo a ustedes, nos pasa a nosotros también todo el tiempo como, como trabajadores y, y trabajadoras y tiene que ver con, con el contexto en el que estamos, ¿no? la, la tecnología trae como esa complejidad. Después con el tema de compartir dispositivo tecnológico también es una dificultad, a veces por ahí tendrán que eh, disponer de una computadora, tendrán mayor o menor disponibilidad de la computadora o del celular, dependiendo si, si se puede, soporta o no en la aplicación, bueno, hay ahí como varias cuestiones que que conllevan dificultades para seguir la cursada. Algunos marcaron también en menor medida como dificultad que no pueden seguir el hilo ni completar las consignas porque va muy rápido, que es este pedacito de la torta que está en amarillo. Y todo este abanico multicolor tiene que ver con eh, causas que ustedes mencionaron que no estaban en ninguna de estas tres opciones pero que son la falta de tiempo, sobre todo la falta de tiempo, salió muchísimo que se les superpone con horarios de trabajo, el horario del curso, o este mismo espacio que estamos teniendo ahora, el cara a cara federal, imprevistos, eh, carga de trabajo, que a veces tienen el, el horario, pero la cantidad de trabajo que tienen no les permite seguir los contenidos, y por supuesto las, las dificultades de conectividad, tanto para las clases en vivo como para poder eh, seguir los contenidos en el aula virtual. Y acá les paso la posta a mis compañeras eh, Vicky y, y Ruth, porque esta es como acá llegamos a una parte muy importante para nosotros, de cómo están pudiendo ustedes apropiarse de los contenidos y qué están pudiendo hacer también en sus territorios y en sus municipios. Acá le, le, les dejo la posta a mis compañeras. Bueno, esto es lo que esto es lo que más o menos eh, trataba de, de, de contarles un poco antes que todavía no es, o sea, entendemos que la encuesta sí abierta, no la autoevaluación, entonces todavía no tenemos la totalidad de respuestas. Esto es este, algunos resultados, pero no no finales. Eh, y más o menos ese es el orden en el que fueron surgiendo, no como que la mayoría. Eh, de, expresa esto, que se está nutriendo de otras experiencias, que les sirve los aportes del ¿no? curso para su, para su para su actividad laboral, es sirve para generar ideas, para repensar estrategias, reflexionar, activando ciertas políticas en sus territorios, ¿no? Eso es, está buenísimo. Yo antes de pasarle la posta a Ruti, les quería comentar algo, eh, que tiene que ver un poco con, con el tema que, que salió mucho en la autoevaluación que tiene que ver con, con, bueno, con la plataforma no Webex que a muchos se les complica y bueno los aportes que nos hacían era para modificar la plataforma lo vamos a revisar para una futura edición del curso seguramente ese tema eh, pero bueno entendemos que les cueste eh, en es, en esta línea del tema de tema de las dificultades de la plataforma eh, eh, como tomar la posta con el tema de, la, de las consignas ¿no? de cada encuentro. Y acá, eh, bueno, primero, Ani agradecerte por la presentación, que ahora la va a cerrar Ruti, pero queríamos, queríamos eh, bueno, esto, que nos quede claro más por dónde estamos parados y nos gustaría compartirles eh, una apreciación desde el equipo, que es que notamos que, que muchos de los participantes, ...que están cursando actualmente, parecen sentirse un tanto exigides con el tema de las consignas, pos-encuentro, ¿no? Como si exigiera una suerte de, de obligación de tener que entregar las respuestas una a una, como siempre una tarea tradicional. Y, y la verdad es que necesitamos aclarar que las, las preguntas son pensadas colectivamente con todo el equipo y solo a modo guía para la reflexión sobre el encuentro, pero pero situado en la localidad de, de su territorio, ¿no? Entonces, si bien a veces enumeramos las preguntas, en realidad no es que pretendemos que respondan una a una, sino que es más bien una especie de juego como para invitarles a dos cuestiones. Primero, a que vayan aproximándose a que investiguen un poco más sobre las circunstancias actuales en relación a la, la temática de cada encuentro específico por los municipios, ¿no? como para que empiecen a indagar sobre, sobre el estado de situación en su territorio en particular. Y segundo, eh, sería como una suerte de segunda instancia, si se quiere, es como una invitación a que se animen a pensar en las cuestiones que realmente sientan como motivadoras, que los convoquen a, a el hacer, ¿no? Digamos, para que eso no no muera solo en reflexiones entre nosotros empezar a pensar en, en cómo motorizar... Este, un poco más eh, acciones concretas, ¿no? La, la conformación de ciertas redes que a ustedes les signifique una mejora para, para su comunidad futuro, eh, cómo promover ese hacer en la particularidad de sus territorios y, bueno, poder profundizar ahí eh, para conocer más y accionar planificadamente, ¿no? Y, bueno, eh, antes de pasarle la posta a, a Gaby y a Ruth, eh, les quería comentar que, que después de realizar eh, la reflexión de, de cada encuentro, nos reencontramos bueno, justamente en estos cara a cara federal. Nos parece que también eso potencializa los intercambios, enriqueciéndolos, o eso nos, nos parece. Así que, bueno, esperamos que, que los disfruten tanto como nosotros y les deseamos una muy buena segunda parte de cursada y que ojalá tengan la, la posibilidad de implementar con, con las adecuaciones necesarias lógicamente, algo de lo aprendido a la especificidad de, de sus territorios y aprovechar los contenidos de curso a un máximo Gracias, ya saben que cualquier cosilla nos escriben y los dejo con Gaby y Ruth que van a continuar con con, bueno, con el cierre de la autoevaluación a nivel cuali y, y con la integración de la clase 8 y 9 ¿sí? Muchos lindos deseos para todos Gracias, Vicky. Bueno, preciosa esta parte de ir, ir leyendo las respuestas y por ahí confirmando intuiciones que vamos recibiendo desde, desde este lugar, tanto en lo Cuanti como en lo Quali, que eh, la verdad es un primer pantallazo para, para compartir y para atajar un poco un poco el guante desde hoy al mediodía que cerramos las respuestas. Siguen escribiendo, y por favor sigan enviándolo. No, para, preparar al anterior, eh, eso, hasta ahí. Eh, eh, y justamente Pero, como para, para, decía eh, Vicky, eh, no, no, todo bien. Eh, como, como decía Vicky, eh, la idea no es un, un, un curso al estilo eh, educación más tradicional, eh, bancaria, como nos decía eh, Pablo Freire, eh, sino cómo vamos como convocando a, a la práctica, al hacer de, de esta economía y al hacer de este Estado, que justamente desde un curso que originalmente, eh, eh, sobre todo, en en, en el ámbito de promoción y que después entre las dos áreas, desde promoción y la nuestra, que es el consejo consultivo, y con, con el espíritu de Mario que decía, es para Todes les que quieran hacerlo, y hasta él empezó a usar el, el, el, el inclusivo, que también se tematiza en las respuestas. Eh, hay, hay participantes que nos dicen, por favor, no usen la E, y ya es un hábito, entonces también es como un tema. ahí eh, Él decía, es con todes. Eh, entonces, un curso originalmente pensado para gestores públicos, eh, las primeras, eh, primeras firminas, como diría Alberto, dan cuenta también de la co-construcción de estas políticas. Estas políticas tienen sentido, como nos vienen mostrando varios cuando se producen junto con la sociedad que le pone cuerpo. Si se hace desde un escritorio, y como se la imaginan algunos funcionarios, también van perdiendo el sentido, porque por ahí es desde ese imaginario, o desde algunos ideales o desde lo que nos enseñan y no es, y es justamente en diálogo con esos territorios y con esas organizaciones que van tomando cuerpo. Entonces, el hecho de plantearnos consignas y el hecho de estar resolviendo eh, y, y ustedes nos devuelvan este de, eh, estas cuestiones de estamos llevando el curso a la práctica, la verdad que motiva un montón. Y esta es como la síntesis de eh, esa primera eh, devolución. Eh, que decimos eh, que, es, que es como un aporte para motorizar acciones eh, y sintetizamos de esta forma. Dice que el curso está sirviéndoles para nutrirse de otras experiencias, que les está generando ideas, que están repensando estrategias, que están reflexionando, que están comprendiendo mejor estos procesos, que están activando cooperativas y activando ordenanzas. Y eh, acá hay algunas expresiones de un montón, la verdad, y como les decía, Estamos recién procesando lo cual, y porque eh, digo, nos falta un montón y a aquellos que todavía no completaron, por favor, envíennos las informaciones, pero les compartimos estas. Dicen, en el municipio de Fría son muy pocas las actividades asociativas. El curso me permitió como directora parlamentaria tener una visión más amplia y empezar con los concejales a introducirnos en el estudio del cooperativismo para luego poder legislar. Trabajando con mis compañeros concejales que también están haciendo esta capacitación a partir de la redacción de proyectos de ordenanza adecuados a nuestra comuna sobre las temáticas abordadas en el curso. Considero que la cursada me está aportando bases sólidas motorizando acciones en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde estamos iniciando una cooperativa de producción, comercialización, capacitaciones y turismo en diálogos con el municipio del INTA, como algunas de las representaciones que nos llegan. La próxima, porfa. Yo no la tengo. ¿Ana? Ahí está, gracias. Y acá eh, también cuestiones que eh, estamos viendo. Bueno, sin, sin críticas, nos, nos, dicen, nos dicen varios, pero también necesitamos las críticas. La plataforma WebEx, sin duda, y eh, varios de los que eh, tanto acá en el chat ahora como la respuesta de qué es el aula virtual, que ahora vamos a entrar en eso específicamente vamos a dedicar un momento antes de meternos en lo de las consignas, eh, me, Va, va a ser importante eso, eh, pero bueno, nada, lo, lo de web es, es, es un tema, sin duda, para, para retrabajarlo. Después que también volvió a salir ahora en el chat de esto de más bibliografía complementaria o disponibilizar del material gráfico con, con anterioridad a la clase. La verdad es que es algo que discutíamos un momento. En el, en, el, en el curso y a mí me, me, me frenaban la, la profe que soy que no niego que soy eh, y, y me decían no no atosiguemos, pero bueno ahora nos lo no, no piden entonces eh, por ahí como eh, ver si lo ponemos en el aula virtual, si lo ponemos en, directamente en la página del INAE, quizás como lo, lo tendríamos que, que rever el caso del, de, de, lo de, de lo de Roberto era porque como él, él habla en, en portugués y la clase, eh, digamos, iba a ser un esfuerzo por este español portuñol, nos pareció que hablar en, en, digamos, que nos escribiera algo especialmente, que trabajamos con él el material, que le hicimos como algunas correcciones, iba a facilitar la, la, la clase en sí, la comprensión. Pero ya que ustedes nos, nos piden eh, materiales, por ahí eso sería bueno, digamos... Eh, eh, que, que saber como si es una cuestión como... Eh, general, como conversar un poquito más acá, qué se imaginan, eh, qué tipo de materiales, estaría bueno charlar un poquito más sobre eso. Y nos piden tanto mayor enfoque teórico y mayor enfoque práctico. Y ahí es como, y a la vez eh, el tema de disminuir el tiempo de exposiciones y la cuestión de la intensidad. Eh, son como tironeos, los economistas decimos trade-off, relaciones de intercambio. O le pegamos a una o le pegamos a otra. Vemos cómo, cómo hacemos esto. Y después lo de poner accesibles los contactos de, de, de panelistas, eh, eso es algo que tendríamos que ir hablando como con cada uno de ellos y pedirles los mails y dejar disponibles, me imagino, eh, los, eh, los mails para, para estar a... A disposición. La verdad es que nos imaginamos más ágil la cuestión del aula virtual eh, originalmente y no se dio porque eh, el aula virtual tiene sus problemas en WebEx, entonces pueden estar en el aula virtual y después ahí se, se, fue, se fue complicando. Pero bueno, por favor. Y acá hay un gran tema, porque es que el 65% de respuestas ingresó al aula virtual, el 35% no, y muchos de ustedes que están acá en, el, en, este, en este momento del cara a cara nos están diciendo qué es el aula virtual. O sea, estamos eh, en el nivel del curso que estamos, eh, hay un montón... De, de participantes que han desarrollado las consignas, las estamos devolviendo y demás, todo eso pasa por el aula virtual eh, y evidentemente tenemos un problema. Entonces la idea es eh, volver a, a, a compartirles eh, el, el, el dispositivo que se armó para la cuestión de eh, cómo acceder al aula virtual y conversar un poquito. Ana, ¿podemos charlar brevemente sobre eso? Ana, Gaby, Valen, sí, sí, claro. que quiera hacer una breve síntesis y quizá un, un espacio ad hoc para quienes todavía no, no estén, porque a pesar de todos sus problemas, se están perdiendo de los intercambios que se están dando por ahí y de los materiales que circulan por ahí, y por ahí compartir la experiencia con quienes sí ya están. Sí, por ahí lo primero. Eh... Yo también estaba leyendo ahora y algunos no sabían que existía este espacio que nosotros le llamamos aula virtual. En el dispositivo que tenemos, que es esta plataforma web, ¿sí? que es por donde se dan eh, las, las reuniones del curso, la, las, las clases, digamos, los días miércoles, tiene este complemento que nosotros le llamamos aula virtual. Sí, que la verdad es que lo fuimos descubriendo también a medida que lo íbamos trabajando nosotros eh, y tiene sus complejidades. Lo primero yo diría que es importante es que ustedes puedan confirmar que el mail que nos dieron para inscribirse sea el mismo con el que están tratando de ingresar. Ese es como el primer paso. Ustedes cuando accedieron al, al curso, llenaron una inscripción y nos pusieron un mail, ¿sí? Nosotros con ese mail es que eh, hacemos como lo llamamos a la plataforma. Y ustedes ahí pueden seguir todo el proceso de cómo es incorporarse a la plataforma. No voy a ocupar minutos en esto ahora, pero está detallado en, en un documentito que armamos, un paso a paso. Pero lo importante sería eso, como para arrancar, que puedan chequear que el, el mail de inscripción es con el que están ingresando y no es otro. Porque ese, ese sería como el, el, el paso cero, digamos, para poder estar... Si de ahí en adelante y siguiendo el instructivo no, no pueden todavía ingresar, eh, les volvemos a decir, como les decimos todas las, las clases, que escriban a cursos INAE, a ver si podemos ayudarlos y si es un problema o de dispositivo o de eh, sistema operativo en la computadora, pueden ser un montón de variables porque tiene su complejidad el aula virtual pero si pueden por lo menos ir chequeando eso y ver el instructivo, ya con eso podemos arrancar, para quienes todavía no ingresaron nunca. No sé si seguimos. Sí, eh, ahí preguntaban cómo funciona el aula virtual, ¿no? En realidad eh, es un poco limitada la, la plataforma que nos da WebEx para armar un aula virtual, pero lo que tratamos de hacer es de organizar lo que se llama espacios donde cada clase tiene un espacio. ¿no? Entonces figura ahí con el, el número de clase y el nombre de la, de la clase. Entonces dentro de cada uno de esos espacios ponemos la consigna y se trata de que ustedes, como explicaba Vicky, no es que tienen que responder pregunta a pregunta, sino que son preguntas que invitan a la reflexión. Eh, para pensar cómo se está trabajando en los territorios la problemática abordada en, en cada clase. Eh, entonces, cuando ustedes ingresen al aula virtual, sobre todo quienes recién ahora se van a incorporar, van a encontrar eso, que está en los espacios de las clases. También hay un espacio que se llama General, que es donde ponemos avisos, como por ejemplo que hoy lunes se iba a hacer el cara a cara con el link de ingreso y demás, o sea que ahí siempre van a estar las las informaciones, y eh, otro que es materiales, donde vamos poniendo todos los PowerPoint que se pasan en cada una de las clases, eh, los links para los videos de YouTube, eh, bibliografía que pueda haber, se va eh, poniendo en ese espacio que es materiales. Entonces, esa es la lógica. Que tiene, eh, que tiene el aula virtual y de la manera que está funcionando. Y dentro de cada espacio ustedes pueden eh, poner sus reflexiones para que sean leídas por todos los que están participando y de esa forma vayamos eh, conociéndonos, intercambiando, conociendo las experiencias eh, en cada uno de los territorios. Eh, esa es la idea, de, pero para eso hay que ingresar al, al espacio este, al aula virtual, eh, con el correo electrónico, cosa que si no lo, todavía no lo han podido hacer, les pedimos que nos manden el correo electrónico de ustedes con el que para poder subirlos digamos, al, al aula, ¿no? Y ustedes hacer a su vez el ingreso a la plataforma de WebEx Team. Y a su claro. vez, y ahí, por ejemplo, en materiales van a encontrar el instructivo, que lo colgamos aquí. Eh, porque a su vez tiene la complejidad que funciona de una forma si bajan el, apli si bajan el aplicativo a la computadora, funciona de otra si lo hacen a través del, del explorador, y de otra si lo hacen desde el celular. Entonces, tiene, <ríe> la complican, digamos, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, hemos aprendido eh, todos juntos cómo va eh, funcionando el aula virtual, tratando de, de, bueno, de, de aprovecharla en todo lo que se pueda. Y sí, en el instructivo está el paso a paso. Eh, yo les recomiendo que si, si no entraron, lo sigan y vayan haciendo desde el primer paso, porque no es que ustedes van a ingresar automáticamente, tienen que activar la inscripción al aula virtual. Eso está explicado en el instructivo. Uh -huh. Eh, no, no sé si seguimos con... A ver. Sí, no sé si sigue Ruth. En, en el chat estamos con esto de las dificultades que tiene el... el, el que también tiene para... Para nosotros, digamos, claro. eh, digo, día a día, cada vez que nos juntamos a evaluar las clases y demás, eh, eh, hasta que nos terminamos como resignando, está claro que al, al principio era buscarle la vuelta y buscarle la vuelta al, al, aula, al aula virtual. Eh, y, y sí, no estamos cómodos eh, con, con, lo, con lo que nos aporta. Eh, pero bueno, nada, de, dentro de esto que, que decía Alejandra, no se fija las actividades termina siendo como un gran chat digamos eh, pero al menos esto de termina en la clase el miércoles el jueves eh, al mediodía buscamos fijamos las consignas eh, entonces más o menos a, en ese momento ya van a estar colgados tanto los materiales como las consignas eh, es como el ejercicio de eh, ir a buscarlos en ese momento si no hay que ir a volver y ya ver las respuestas que fueron poniendo el resto de los participantes, eso como complica, por ahí ya como con el hábito hecho, eh, va, se busca, se descarga y cada uno después lo puede hacer y lo carga cuando, cuando tiene las posibilidades y en la medida de las posibilidades también enviarlos para que nosotros podamos leerlos, para tenerlo hecho, para compartirlos en las devoluciones en el cara a cara. Y después si hay otro resolverlos por, por mail. Sí. Lo que dice Karen también es interesante, ¿no? Que habla sobre que justamente son para hacer un diagnóstico del territorio, las preguntas y también reconocerse con otros, digo, más allá de las dificultades técnicas que entiendo que tal vez tener que ir buceando en una plataforma es bastante engorroso, a la vez podemos ir leyendo también que ponen los otros, justamente al no ser eh, una cuestión de evaluación, tener que responder o no, sino que es para una elaboración propia y para los que se anotaron en el curso, que es ir adquiriendo herramientas que les permitan pensar eh, en, la, en el cooperativismo, en la economía social, aplicada a sus territorios así que más que ir aprendiendo esto, por ahora no, no tenemos eh, otras opciones, también es bastante dificultoso también a veces las señales y los datos de, del teléfono, no sé en este momento si se me escucha todo de corrido por ejemplo sí, sí, sí, perfecto. bueno ha, ha vuelto eh, <risa> pero es así no, tener, sí, yo diría que por ahí tener paciencia, que a todos nos cuestan, las herramientas que son nuevas, que son desconocidas, la pandemia nos abrumó, quizá con un montón de plataformas y tecnología, eh, pero tener paciencia y de este lado los vamos a tratar de, de acompañar en todo lo que podamos, si aún así no hay vuelta, podemos de todas maneras seguir viendo otras opciones para que ustedes no dejen de acceder al material, sobre todo, la plataforma tiene como esos dos objetivos, que disponibilizar el material y también acercarles el intercambio entre ustedes. Que se puedan leer entre ustedes las experiencias que pasan en un municipio y en otro es súper valioso. Entonces también eso está bueno de que puedan entrar al aula virtual. Si aún después de hacer todos los intentos no, no se puede, no, no pueden por alguna cuestión de dispositivo tecnológica de todas maneras, estamos viendo alternativas para poder disponibilizar los materiales en, otro, en otra plataforma o en la página del INAES. Eh, antes que se termine el curso, lo vamos a, a tratar de resolver, pero eh, el ingreso al aula virtual también tiene que ver con eso, con que entre ustedes se puedan ir leyendo y generando ese intercambio. ¿Quieren hacer un comentario? Eh, a partir de una interrogante que nos plantea Juan Alejandro Castaño de Villegas, que está presente ahora, eh, me parece importante que, que descubras que en este encuentro podés hacer como puentes con otros para ver que lo que te pasa a vos en, en el pueblo es algo que le pasa a muchos pueblos que es que hay algunas cooperativas de servicios públicos, hay poca actividad de la, de la economía social, pero es la invitación a que puedas ver qué podés hacer ahí, digamos, con funcionarios, con, con otros compañeros, y que veas que hay un, una cantidad de, de caminos para hacer un pequeño movimiento con respecto a la economía social del pueblo. Eh, digamos... De lo que se trata es justamente que esta formación sirva para eso, para descubrir posibilidades nuevas, para que puedas armar algo, digamos. Y, y inclusive, te, digamos, puede ser que tengas información de algún pueblo vecino, ¿no? que se puedan ayudar. Sin duda, ahí no, eso no, es lo más no, importante. Sí, Gaby. No, digo, a lo mejor alguno de los compañeros que está participando quiere decir algo más allá de que están escribiendo, para que también esto sea un cara a cara, ¿no? Como es la, la idea. Que no nos permite la plataforma de los miércoles, por ejemplo, pero en este espacio sí lo podemos hacer. Así que quien quiera tomar la palabra estaría... Súper super bueno que lo haga, ¿no? Ahí. Sí, María Simena. María Simena. No se escucha, ¿eh? Tenés el micrófono muteado. Ahora, ahí está. Hola. Eh, ¿Se escucha? Bien. Eh, estoy viendo en la plataforma que es eso que están diciendo ustedes, que el tema del cara a cara es poder encontrar compañeros de otros lugares con sus experiencias y quizá en un gran congreso en, en tiempos que no sean de pandemia lo no hubiésemos hemos podido hacer y tomar un café y tomar unos mates pero esta, esta situación esta, esta circunstancia nos lleva a este nivel y está bueno y estoy viendo acá en el chat que hay una, una muchacha una chica que es concejal de un pueblo que está a 10 a kilómetros del pueblo donde yo vivo y bueno, me estoy descubriendo que está ella haciendo el curso y me pareció muy interesante, yo le acabo de mandar un, un mail porque ella es concejal, eh, yo pertenezco a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Movimiento Evita Cachi, y trabajamos con muchas unidades productivas y me parece muy bueno esta posibilidad de que intercambiemos experiencias y que, que podamos sentarnos a charlar a partir de las cosas que aprendamos o las, las experiencias que recibamos de, estos, de este curso. Entonces me parece que esto que decía eh, Guillermo, creo, Bertoni, que está porque hay tantos nombres que ya no se marea, eh, está, está muy bueno y creo que este es el espíritu, ¿no? Este, que, que podamos hacer esto en intercambio. Así que bueno, Maribel, Maribel, que te estoy viendo acá, me quedo a disposición para que trabajemos en conjunto con, con las cosas que podemos hacer ella desde su concejalía y nosotros en nuestra organización social. Excelente. Qué bueno. Qué bueno. Ahí vamos. Con eso nos vamos felices. <risa> bueno. nos vamos vamos todo de Esto que nos da pero, tanta alegría. Si me dan justamente. la opción. Sí. Carlos, sí, quería decir sí. algo. Mirá, yo creo que me prendo justamente de esto último, yo creo que se tienen que ir felices por muchas otras cosas porque acá hay que separar los temas uh, hay que hacer un, hay que trazar una línea muy clara entre lo que es el contenido del curso, entre todas las experiencias que vamos escuchando los miércoles que son realmente variadas en, en nutritivas desde la información, desde las experiencias desde lo que se aporta que creo que todos los que venimos cursando, así no hayamos podido por nuestras limitaciones tecnológicas entrar a, a las distintas instancias de la plataforma, realmente son aprovechables y el curso es fantástico. Y por otro lado, y acá es donde hay que hacer la diferencia, tenemos que tener claro que las limitaciones son tecnológicas. Entonces ustedes no pueden... no, no es, A ver, de otra manera. Creo que es más fácil para ustedes juntos, trabajando juntos, ingresar a la tecnología, descularla hablando mal y pronto, que para nosotros en forma individual, desde celulares, desde nuestras casas, acostumbrados a otro tipo de dinámica, poder entrar con facilidad. El problema que estamos teniendo desde mi conclusión es tecnológico no es en cuanto a la información el curso es fantástico en cuanto a información y yo los felicito y ojalá continúe en otros temas porque es aprovechable totalmente, gracias Bien. Aprovecho, aprovecho a decirle algo más a, al, al amigo Juan Alejandro Juan Alejandro las herramientas, las herramientas que te llevas, en todo caso, pueden ser tecnológicas, digo, alguna cuestión que nos sirva para intercambiar información, pero el, el corazón de esto es la transformación humana. El corazón de esto es que tenemos que salir seres humanos distintos, que tenemos otra capacidad de vincularnos con los otros, de ver cómo nos ayudamos, de trabajar con gente que no piensa exactamente igual, pero sí que tenemos la posibilidad de asumir la respuesta a algo que es una, una necesidad común, una necesidad común, un derecho común, y nos ponemos a poner de acuerdo, aunque seamos de organizaciones distintas, inclusive de partidos distintos, el espíritu es este de reconstruir nuestras redes sociales, nuestros vínculos, para, para encarar esto que viene, que ya era complicado y que lo está empeorando la pandemia, ¿no? Eh, por eso no es un conocimiento aplicar, no es un conocimiento aplicar. Puede haber algo, digo, sí, porque tenemos que seguir aprendiendo siempre, ¿no? Pero hay una cuestión de que nos tenemos que cambiar nosotros como seres humanos. ¿Hola, se escucha? Sí, sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, sumando lo que decían, eh, básicamente para el trabajo que estamos haciendo con Melania, con Esther y con Irina, en Marul, en eh, la localidad del noreste de la provincia de Córdoba, el curso fue hasta por lo menos esta primera mitad sumamente provechoso. Eh, dicho eso, eh, reconociendo y agradeciendo profundamente la oportunidad de... De participar. Eh, en instancias para que el mismo curso tenga instancias de que municipios con características similares, que por ejemplo puede ser cantidad de habitantes, me imagino, tengan instancias para eh, vincularse eh, directamente, ¿no? Que se intente fomentar. Eh, metodológicamente en la aplicación del curso el intercambio entre municipios con, con realidades similares. Esto creo que es algo que podría eh, beneficiar pensando futuro cómo mejorar un curso que ya para mí está eh, plenamente logrado en los objetivos que se propuso y otra a tener en cuenta también puede ser eh, como intentar dar más ejemplos de municipios eh, con menor eh, desarrollo productivo. Digo, municipios más pequeños. Eh, más pequeños me refiero a 2.000, 3.000, 4.000 habitantes. Un ¿no? municipio verdaderamente pequeños. eso es algo que, nada, le tiro como una idea que capaz puede servirles para mejorar algo que, de nuevo, para mí ya, ya cumplió plenamente la de Muchas gracias. Parte de lo que nos pasa, Vicente, con eso es el conocimiento, la necesidad de conocimiento de, de la realidad de, de, de pueblos de, de, de escala, ¿no? Eh, y también necesitamos una mano ahí. Eh, me parece que. La primera edición eh, viene desde lo que vamos conociendo de las distintas trayectorias, eh, y, y sería buenísimo de, de estos cara a cara federal y de esta primera edición salga de todos los territorios eh, ese tipo de experiencias y ese tipo de, de vinculaciones. Eh, buenísima la, la sugerencia, está genial. Ay, Fernanda González estaba pidiendo la palabra. Ah, hola, buenas tardes a todas, a todos. Están un placer. Hoy soy una de las participantes que es se escucha bajito. La, eh, no tengo mucho más. Eh, digo que yo soy una de las participantes que tiene problemas de conectividad, ahí cuando el compañero decía que la problemática era tecnológica, yo comparto con, comparto con él al 100%, yo soy de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, pero vivo en un barrio que no tiene eh, alcance de conectividad. Entonces eh, hubo un par de clases que, bueno, las vi después, en diferido, que eso es fantástico porque no, uno no se está perdiendo, digamos, de los contenidos, pero sí se pierde de esta cosa del ida y vuelta, ¿no? Eh, inmediato, eh, que es tan enriquecedor como en este momento. Eh, yo había contestado ahí la encuesta y les comentaba que... Nosotros desde el Consejo Deliberante estamos trabajando eh, un proyecto de eh, agricultura familiar urbana con comunidades mapuches y también con algunas eh, organizaciones eh, sociales eh, y entre todos estamos eh, logrando lo más parecido a lo que quisiéramos como proyecto legislativo. Y, y ahí yo digamos eh, comentaba que gracias al curso digamos pude capitalizar un montón de cosas un montón de contenidos un montón de experiencias de otros lugares a lo largo de las charlas que me sirvieron como como puntapié no como puntapié inicial porque a veces uno no sabe por dónde por dónde empezar tiene una idea base y a veces necesita de otras experiencias, así que eh, en lo que va a mí, de, desde mi experiencia, el curso ha sido buenísimo, realmente los felicito, la iniciativa fue eh, para mí muy muy buena y las políticas de la economía social, sin duda alguna nos cambia la vida, nos cambia el día a día los que somos funcionarios y porque nos hace nos hace poner el ojo en otra mirada, ¿no? En otra mirada que es desde lo colectivo y no desde lo individual. Así que agradecida y, bueno, nada, es, es verdad que la plataforma está difícil, pero pero bueno, lo seguiré viendo en diferido. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Bueno, me parece que estaría bueno si eh, vamos encaminados a, a también a retomar el tema de, de las clases 8 y 9, si les parece. Otro caso, después de las sí, devoluciones. De Muchas gracias. Nos da, nos Arrancamos. Sí. Esta vez arranca Gaby y sigo yo. <risa> Estás muteada, compañera. ¿Estás... ¿Estoy muteada? Ahí está. ¿Ahí estoy muteada? No, se escucha? te escucha. Ah, se escucha. Eh, no, decía que lo mío va a ser breve, así eh, le doy la palabra a Ruth porque realmente es ella la que conoce mejor todo el tema de la economía social y solidaria. Eh, de leer la participación de ustedes, en realidad eh, a veces se dice como frase repetida, pero en realidad estamos todos aprendiendo, todas aprendiendo eh, de los intercambios, conociendo eh, las experiencias de los distintos territorios, lo que ustedes van contando. Eh, yo por lo menos estoy aprendiendo un montón, eh, aprendiendo en todos los sentidos, aprendiendo de las experiencias, de los contenidos, de la tecnología, porque nos hemos tenido que poner al día eh, con todo, así que eh, nos estamos nutriendo eh, mutuamente. Eh, bueno, la, la ayuda mutua de la que habla el cooperativismo y el, y el mutualismo. Eh, de lo que surge de una lectura de las participaciones que ustedes han eh, volcado en el aula virtual, de estas dos últimas clases, eh, lo que queda claro es que más allá de la diversidad de, de los territorios, de las problemáticas, eh, de los diagnósticos que ustedes están haciendo, de cómo está la situación del, de las compras, eh, eh, del compre cooperativo, eh, o del comercio justo y demás, es que en casi todos lados, más allá de que en algunos se reflejan mayores avances, eh, mayores iniciativas, eh, en otros menos, pero lo, lo común me parece que aflora de todo eso es que eh, todavía falta mucha política pública ¿no? hacia esos sectores, eh, tanto a nivel nacional, a nivel provincial y, y a nivel municipal, eh, para fortalecer, para lograr, que más allá de, de una expresión de deseo o manifestaciones de buenas intenciones, en realidad se concrete en la práctica eh, acciones concretas para fortalecer eh, la, la, la articulación con, eh, o el fortalecimiento de la economía social y solidaria. ¿no? Me parece que eh, a través de, de lo que vamos intercambiando, y, y muchos de ustedes que, so, que son los que están participando también eh, en los municipios y demás son los que van a lograr concretar y ojalá que, que eso se pueda después ver con el tiempo, eh, como ya algunos manifestaron, eh, la concreción de políticas que fortalezcan, que, que ayuden al sector de la economía, economía social y solidaria, sobre todo porque en este momento de crisis y sobre todo cuando salgamos de la, de la, de la pandemia, eh, va a ser fundamental para poder eh, paliar la situación de crisis que, que, va, que se está atravesando. O sea que me parece que hay que trabajar mucho entonces en, en, en políticas públicas y en el fortalecimiento de políticas públicas para, eh, para el sector. Eh, sobre todo apuntando a algo que, que decía la compañera hace un ratito, de eh, fortalecer lo colectivo, ¿no? de, la, de la salida colectiva eh, a los problemas que también son colectivos, aunque a veces parezca que son eh, particulares y específicos de, de, un, de un sector o de una región o de un lugar o de, o de determinadas personas, pero en realidad son problemas que eh, están afectando al colectivo. Pero bueno, yo dejaría eso como reflexión de, que surgió de las lecturas de de la participación de ustedes, y le doy la palabra a Ruth, que seguramente va a poder aportar algo más eh, concreto sobre estas dos problemáticas que vimos en las clases pasadas. Sí, eh, de, de las respuestas y con, con estos temas que va apuntando Gaby, primero que eh, el, el tema lo terminamos de, de, de desarrollar el miércoles que viene con el tema de plataformas, que es algo que viene saliendo eh, la, la cuestión tecnológica que se planteó en el Caracara cara cuando eh, uno de los participantes dijo, ¿por qué no tenemos un mercado libre propio? ¿Se acuerdan? Y después cuando decimos las plataformas, estas que sobre todo están desarrolladas a nivel urbano y que si las queremos pensar desde la economía social y solidaria, decimos nada más lejos, digamos, nada más en la otra punta, en el otro extremo, cuando son trabajadores que son tratados de la peor forma, que no tienen derechos, bueno, todo lo que ya sabemos alrededor de de la cuestión de las plataformas. ¿Qué sería una plataforma desde la economía social y solidaria? Eh, ¿Y cómo vendría eso a darnos una mano con el aporte tecnológico que necesitamos para facilitar los intercambios, ahí es como que terminaríamos de desarrollar el tercer encuentro de esta instancia de eh, comercialización, intercambio, consumo, comercio, toda la pata esta, después de haber visto la cuestión de la producción de otro modo, y la que sigue con el financiamiento. También financiamiento de otro modo y todas las formas de financiar que tenemos a la mano en nuestros territorios y las que no y las tenemos que inventar o tenemos que recuperar. Entonces serían como cuatro clases eh, para terminar como de imaginar el diseño y todos los instrumentos de política que requieren de todo este sistema para facilitar los intercambios en nuestros territorios que permitan agarrarnos de todos esos recursos que desde la primer clase, ¿se acuerdan? Decíamos con Oscar, cómo somos conscientes de todo eso que producimos o podemos producir para potenciar los recursos que tenemos desde lo local para, eh, de la mejor forma posible, satisfacer necesidades y también lograr los sueños de nuestro pueblo eh, y si no, cómo nos vamos aproximando a los territorios vecinos para eh, resolviendo esas necesidades, no con eso que viene de afuera, con ese desarrollo ex sino lo más endógeno posible. Bueno, la idea es que necesitamos terminar con estas cuatro clases, que serían las dos que estamos integrando hoy, más las dos que vamos a terminar de integrar con la clase de esta semana y la clase que viene, como para terminar de armar toda esa eh, batería de eh, instrumentos de política. Hacen a facilitar esta instancia tanto de producción como de intercambios y de eh, financiamiento eh, para que básicamente dejemos de filtrar los recursos porque se nos cuelan por esa economía de capital que teníamos la centralidad de vida. Pero la verdad me llamaron de la eh, haciendo eco a esto que decía Guille de transformarnos. Eh, ¿Dónde estamos nosotros en las respuestas? Es como que en la respuesta estaba mucho en el otro o en lo que todo el Estado no hace. Incluso cuando muchos de todos nosotros somos Estado. Eh, y cuando vimos la experiencia, eh, por ejemplo, de San Martín, que decía, pagamos al mes. Digo, una de las experiencias dice todo lo que demora el Estado en hacer. Sí, claro, eso es lo que sabemos, es como lo que está eh, en el pasado, es como lo que queremos transformar. ¿Cómo nos hacemos cuerpo? Primero, ¿dónde compramos cada uno de nosotros cuando nos abastecemos? Y también como que las respuestas estaban muy focalizadas solo en la cuestión de alimentos. Porque quizá ahí estuvo puesto el énfasis de la primera clase de la que vimos con, con, eh, eh, con Eva Verde y con Chuy, porque ellos... Eh, desde su experiencia pusieron la cuestión de alimentos, pero esta economía social y solidaria, no digo produce de todo, pero puede producir eh, en eh, cuestiones complejas también y de bienes y servicios, y de hecho con la experiencia de Brasil y de mm, San Martín, vimos todo tipo de bienes y servicios, entonces también ahí no acotarnos solo a la cuestión alimentaria para la satisfacción de necesidades, por más que estemos en el marco de los, los mercados de, cer de cercanía, la Argentina contra el hambre, sin duda que, que eh, eh, hay prioridades, pero cómo también abrimos la mente a ver toda esa potencialidad eh, productiva y de servicios que tiene esta economía. Y después, ¿dónde compramos nosotros? Nosotros como consumidores, que eh, cuando decimos transformar las prácticas, es eso también, cómo vamos logrando esos consumos también eh, distintos, eh, porque la idea es cómo cerramos el circuito, cómo elegimos esta otra economía. Eh, cómo la preferimos, cómo logramos esas identidades desde lo local que valoran eh, este otro tipo de prácticas, porque si no siempre ponemos en el otro, eh, y quién va a comprar eso otro, eh, y, y la idea es al contrario, estos otros recursos para que sean valorados, para que circulen y demás, nos tienen que resolver las necesidades que tenemos también nosotros y ahí sí hubo como una, una, una cuestión en las consignas que me llamó la atención, ¿En qué, ¿para quién se está pensando esta producción? Eh, es como que había una cuestión como de lo ajeno eh, que por ahí eh, digo, cuando María Simena decía quiero ir a juntarme con la concejala, claro, porque somos nosotros los que estamos produciendo eh, y digo, y por ahí mucho de esa producción es para el autoconsumo y quiero venderle ese estado y quiero que generemos la ordenanza y quiero que la ordenanza sirva a nuestras necesidades, o sea, esto, cómo se van generando las normativas y las prácticas para un estado mucho más cercano, pero efectivamente resolviendo, resolviendo necesidades, resolviendo problemas, eh, y, y ahí seguía como sintiendo como la lejanía, como la distancia, eh, y por ahí estaría bueno que tomemos de las experiencias que, que efectivamente eh, es la economía nuestra y es la economía que resuelve, como, eh, eh, me Estaría bueno, aquellos que no pudieron contestar eh, las consignas que les dispararon, como esas dos clases, eh, y, y si podemos compartir desde ahí, por ahí, qué le resuena lo que le estamos diciendo con Gaby en el, en el ratito que nos queda. Uh, los dejé mudos, perdón. <risa> No, para nada, Ruth. Eh, pasa que no quiero acopar, acaparar la palabra. ¿Quién dice? Carlos. para, para ti. Meta ahí, por favor. La... Mira, yo eh, quiero. Hay un hola por ahí. Después, yo quiero... larga, Carlos. Después voy. Bueno, yo quiero tomar uno, uno de los elementos con los que vos iniciaste eh, recién la charla, que es se hablaba solamente, parece como que siempre eh, inicialmente se habla del rubro alimentos, y eso nos condiciona a pensar la economía social como la economía para paliar el hambre de los pobres, y quedamos encerrados en un círculo que es eh, viste, inexacto. Si pensamos el producir alimentos, tomando ese mismo ejemplo, para una demanda local insertada, en un círculo virtuoso de producción, comercialización y consumos, local, acotado, entonces abrimos la puerta a superar la visión de plantar una cebolla y venderla en forma directa en una feria social. Y comenzamos a pensar en qué oferta tecnológica tenemos para producir todo tipo de alimentos dentro de esa demanda local, diseñada, acotada e insertada en un círculo virtuoso de producción, comercialización y consumo. Y ahí abrimos la puerta para que las micropymes y pymes tecnológicas locales se incorporen a esa nueva visión, a ese nuevo formato de la economía social como un actor importante de la economía. Es decir, podemos arrancar desde el rubro alimentos siempre que lo pensemos en círculos virtuosos locales, acotados, diseñados, pensados. Es la única manera de salir de ese dilema de la super gran economía de escala que produce para el universo o eh, el que cosecha cebollas y la intenta vender en un, una feria que se hizo a propósito en un gremio para poder colocar una cebolla, el otro zapallito y hacer un, una feria local tenemos que empezar a pensar los círculos virtuosos e incorporarlos en las charlas para cubrir toda, eh, para darle un formato de economía a esa economía social que estamos eh, pensando o tratando de imaginar o de rediseñar. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Está buenísimo. ¿Alguien más quería seguir a Carlos? Eh, sí, yo. ¿Puede ser? Sí. Adelante. Eh, pienso en, en, en algo respecto a lo que eh, dijeron último y, y respecto al, a lo que se venía charlando antes. Eh, me parece que la economía popular en, en muchos lugares de nuestro interior, yo vivo en el sur de la provincia de La Rioja, eh, y estoy en el área. Estoy a cargo del área de economía popular, social y solidaria del municipio del departamento Rosario de la Peñalosa. Eh, Digamos, yo vengo de, de militancia en un espacio eh, cooperativo, un espacio cooperativo que tiene unos 10 años de, de historia. Y bueno, cuando se abre por primera vez el área de economía social o economía popular, social y solidaria en el municipio, eh, nos hicimos, eh, digamos, me hice cargo de alguna manera representando a ese sector, ¿no? Eh, en el diálogo con el intendente, eh, el sector con el intendente, bueno, yo quedé. Y lo que veo es que el sector para la administración pública provincial en nuestra provincia, en, en líneas generales, y me parece que debe de replicarse en muchas provincias de nuestro país, el sector es, es, es novedoso desde el punto de vista de pensado como, como, como, como sector específico, con políticas específicas, etc. Históricamente se lo entendió como una, como una política de contención dentro de lo que es desarrollo social, como... La, la economía social, la economía, eh, una, eh, una economía, digamos, marginal, eh, para marginales también. Y entonces me parece que uno de los desafíos grandes que tiene hoy el, el sector es, por lo menos en, en una provincia como la nuestra, es plantarse como una. como, una, como un proyecto, ¿no? Como un proyecto económico, eh, como diría. Eh, José Luis Corallo como una otra economía que sea sustitutiva del capitalismo que le viene a disputar hegemonía al capitalismo eh, que no viene acá a andar con chiquitas digamos no, que no viene a, a, a agarrar a los que se caen del barco sino que viene a construir otro barco en donde sí entremos todos entonces eso, eso es como eh, dicho en términos prácticos implica presupuesto implica que, que, que el intendente y el gobernador diga esto estos quieren jugar en las grandes ligas, no quieren jugar en el, en la, al costadito. Entonces, hay toda una disputa ahí para dar, una disputa en el mejor de los sentidos, ¿no? En el marco de la democracia, disputa de ideas, disputa de, eh, que, que tiene que terminar produciendo en algún momento toda una modificación en, el, en la orientación de ciertas políticas públicas. Eh, me parece que eh, al respecto de eso, bueno, cuando hablaba por ejemplo Ruth recién de la necesidad de, de, de pensar, por ejemplo, eh, producimos para quiénes, por, por supuesto que aquí, nosotros, ¿a dónde vamos a comprar? Eh, cuando hay lechuga, cuando necesito lechuga voy al supermercado, eh, digamos, al, al supermercado o voy al, al, a comprarle a los productores de economía eh, popular, social y solidaria. Eso por decir una cosa, o cuando necesito un regalo para el Día de la Madre dentro de dos semanas, ponele, ¿a quién se lo compro? Eso es un tema, pero el otro tema más grande y quizá más definitorio es a quién le compra el Estado, recién decía ruta algo de eso. ¿Quién le compra el Estado cuando le tiene que dar de comer a los chicos en la escuela, a, lo, a los enfermos en el hospital? ¿A quién le compra el Estado cuando tiene que poner la sábana en el hospital, cuando le tiene que hacer los uniformes, al personal municipal, personal de salud, pers etcétera? ¿A quién le compra el Estado? Es un tema, pero todo eso forma parte de la discusión previa que estamos hablando, ¿no? La, la, un Estado que tiene que creer, convencerse de que la economía popular, social y solidaria es una manera diferente de ver la economía, que en el mediano o largo plazo, bien encarada, bien entendida y, y con, con una apuesta en serio por parte del Estado, puede llegar a producir transformaciones de fondo en en el modo en que vivimos, en el modo en que nos relacionamos entre nosotros, en el modo en que nos relacionamos con la naturaleza. Eh, y entonces, bueno, está esa disputa en el fondo, me parece. este Cierro diciendo que este espacio que abre INAES, eh, eh, digamos, de capacitación, eh, por supuesto que tiene un valor en sí mismo como capacitación, pero además tiene un, un valor colateral, digamos así, que... Eh, no un daño colateral, sino un, <ríe> un beneficio colateral, vamos a decir así, que es el hecho de empezar a construir una relación entre los municipios y el INAES. Eh, que quizás no, no existía. Yo, por lo menos, eh, como en 10 años de cooperativismo en La Rioja, no vi ninguna relación con, con el INAES. Relación entre los municipios y el INAES. Sí, quizás, entre algún estamento provincial pero los municipios no, y me parece que la relación con los municipios del INAE es fundamental, eh, digamos, eh, sin ánimo de puentear a nadie, pero con el ánimo de que la, de que la territorialidad eh, sea la que eh, defina el federalismo. La territorialidad sea la que defina el federalismo, ¿no? Eh, a mí me parece que entonces, si, si, este, si esta capacitación y este espacio compartido termina definiendo canales de de diálogo, de comunicación fluida entre los territorios concretos y el INAE, bueno, ya son dos goles. La capacitación es uno y este sería otro gol de media cancha. Gracias, Ramiro. Ahí me, me, me había salido pegado mal, eh, primero empezado para, para Andrea que, que me había escrito algo y ahí después lo pegué bien. Eh, bueno, si lo nombran al maestro José Luis Corallo, eh, acá somos varios, varios discípulos y discípulas. Eh, les copié el link del de el documento número uno del consejo consultivo eh, que nos escribió especialmente el maestro. Eh, así que un placer. Y ahora que me pidieron bibliografía, eh, frénenme, frénenme, porque puedo llegar a ser insoportable. Varios me han sufrido en, en, en otros espacios de, de formación. Juanjo saluda. ¿Saben lo que puede llegar a ser mi, mi lista de bibliografía obligatoria y complementaria? Pero bueno, no, este es un texto corto que, que nos escribió José Luis eh, especialmente, eh, y nada, eh, puede, puede llegar a ser, a ser útil justamente en, en esta sintonía que, que decía Ramiro, de, de no andarnos con chiquitas con esta economía, eh, y, y ahí hizo un, un esfuerzo por, por por, por sistematizar, eh, sintetizar, aclarar algunas cuestiones, porque también a veces se lo recorta, se lo tergiversa, se lo mezcla, se lo saca de contexto, entonces ahí él estuvo, estuvo escribiendo eh, varias versiones se lo devolvimos, bueno, ahí creemos que hay, hay un gran laburo y también hay un, un documento número dos de recuperar la ética cooperativa y mutual de otro consejero, un compañero de Córdoba, Miguel Villafani, en el mismo link, digamos, si llegan hasta documentos del consejo consultivo, ya tenemos el primero y el segundo también los los invitamos a, a visitar nuestra página actualizada y la, la, la sonrisa de las compañeras que estuvieron laburando full en, en eso. Eh, y bueno, los dos documentos son, son fruto de eso también. Evita. Perdón, yo, oh, buenas tardes a todos. Yo dije que no iba a participar, estaba con la cámara apagada porque estoy con fiebre, me siento mal, pero me, me tenté, me ganó la tentación escuchando a, a Ramiro, eh, respecto a la, decía, bueno, en 10 años no he visto relación de, de, de INAES con los municipios, yo trabajo hace 8 años en el Inaes, eh, y he trabajado siempre en, en, en el área federal, es decir, de vínculo con las provincias, eh, y nada, en esto de estar hablando de, de, de estas relaciones que estos encuentros que transforman, no quería dejar de, de, de compartir la profunda eh, transformación y la profunda alegría y la y, y, y, no solo alegría, digo, eh, esta propuesta con la que vino Mario Cafiero Alinaes eh, fuerte, diciendo la economía social sucede en el territorio. Y entonces, ¿cómo no nos vamos a vincular con el espacio municipal, como el área donde sucede esta economía y se desarrolla? Y está apuesta a salir a vincularnos con, este, con, con el territorio municipal. Yo no sé si puedo contarles lo transformador y lo innovador que es para los que, nada, para, para los que hace años y tal vez para los que no, para los que también ingresaron en el INAS en este periodo eh, Y no quería dejar de compartirlo porque es realmente una relación a construir. Eh, y es hermoso que sentir que, lo estamos, que la estamos construyendo realmente en conjunto, que estos espacios están aportando a esta construcción, que aún con las dificultades que tenemos, ni hablar de la pandemia, pero, digo, en esta, encontrarnos en esta virtualidad, que también por otro lado nos permite tal vez otro federalismo diferente al que este, hubiésemos hecho en una, en una época de la prenormalidad. Eh, no quería dejar de compartir esto, eh, situarnos en, en realmente la propuesta innovadora eh, con la que vino Mario final que implica mucho, que es para transformar, que es para construir y que necesariamente eh, la tenemos que hacer en conjunto, y quería compartir esa alegría y el desafío, digo, de poder seguir por este camino, de, de eso... Eh, no, no sé cómo se pide la palabra. Este, adelante, adelante, adelante. Bueno, este, bueno eh, soy Juan José Sánchez. Estuve más de media hora tratando de entrar y daba vuelta el, el cosito: daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta. La última vez también me había pasado lo mismo: me fui a YouTube. Eh, digamos, no, no pude tener mucha continuidad en los encuentros. Este, pero bueno, no, eh, a ver, este, se nota el cambio en el INAES, quiero decirlo, eh, este, quiero, quiero decirlo, se nota, eh, se nota, se nota mucho. Eh, y es algo muy lindo, es algo muy bueno, eh, es algo muy alentador. Eh, Digamos, eh, eh, también en el medio de la pandemia se da también esta posibilidad de vernos este, por, o de encontrarnos así virtualmente, creo que esto es un viaje de ida, creo que acá no se vuelve, este, eh, creo que estamos descubriendo, estamos la tecnología lo que hace es habilitar necesidades de alguna manera, digamos, descubrir posibilidades, que o sea, genera, de alguna manera podemos decir que genera bienes este, o permite el acceso a bienes que antes no conocíamos. La tecnología es eso, me parece, que hace descubrir estas cosas y estas posibilidades que antes estaban habilitadas para nosotros, de alguna, o sea, digo en, gener en términos generales, y quería decir esto antes, pero bueno, no, no pude entretar de qué sé yo qué, este, y, y entonces para todos entonces el tema de la conectividad hoy en día eh, ya es un derecho y, y es algo que tenemos que pelear para poder este eh, para, para que se haga realidad en todas y todos en todo en todo el territorio en todos los lugares en, en, cada, en cada lugar este, yo sé que es muy difícil yo estoy soy de catamarca soy de una municipalidad de, de, de Vallejo. Sé que es algo muy difícil, este, en la época, yo fui durante el gobierno macrista, yo trabajé en la provincia de Catamarca, provincia peronista, este, y eh, en, en el Ministerio de Educación, en Planeamiento Educativo, en, eh, fui director de Información y Evaluación de la Calidad del Sistema Educativo, y un funcionario macrista nos dijo, es muy difícil que Catamarca tenga conectividad, que las escuelas de Catamarca puedan tener conectividad va a ser muy difícil que en los próximos años las escuelas de Catamarca puedan tener conectividad. Este, claro, estaban pensando en, eh, en satélites privados que cobran, que les van a cobrar a las escuelas para tener conectividad. Y Catamarca es una provincia pobre, con escuelas muy pobres, con organizaciones muy pobres, con, digamos, este con organizaciones realmente, eh, bueno, pobres, digamos. Eh, digamos, y esto hoy, es, hoy es, una, es un derecho que tenemos que pelear para que todos podamos tener esta posibilidad, porque yo sé que hay mucha gente que se quiso conectar y no pudo, otros que, que digamos, también es, entiendo también que lo que pasa es que estamos empachados de esto, o sea, <ríe> tenemos Zoom, Zoom, Zoom, y la posibilidad que nos da esto... Hace que, claro, este primer este momento de descubrir esta herramienta, digo, es, es todo un descubrimiento, descubrimos la herramienta y nos empachamos con esto y queremos aprovecharlo todo y tenerlo todo. Y bueno, hay que reorganizar la vida para, para que no, no nos empache este, la, sí. la posibilidad de estar conectados. Pero, es pero es algo que, digamos... Honestamente, lo, lo, lo digo con, con emoción de poder estar conectados entre tantos, no sé, a Guillermo no me acuerdo hace cuánto que no, lo, no nos veíamos, digo, hoy no, hoy no podemos viajar, hoy no podemos viajar en avión y qué sé yo, pero nos estamos viendo con una cámara. Y eso es algo que me parece muy importante, este, Digamos, a pesar de que entiendo, para, yo creo que el WebEx no me gusta <risa> eh, no me gusta para nada, la, la plataforma no la entiendo, diablo, pero más allá de eso, digo, esto tiene que ver con el empacho de, de, de bueno, eh, me comí una comida que me cayó medio mal, pero qué lindo que fue cuando la estaba comiendo, ¿no? Este, entonces, eh, bueno, va a haber, vamos a tener que resolver estas cosas, hay que encontrar, no sé, patalgina, algo para, para este empacho, este lindo empacho. Pero digo, en, en otro, digo de, de acá a 10 años vamos a recordar este momento como el momento en el que nos agarró la pandemia y nos dimos cuenta que podíamos hacer conferencias, o sea que, que la fibra óptica podía llegar a pasar por mi casa, porque antes no pasaba, este, y puedo estar conectado hablando de esta manera. Digo, esto, esto es algo maravilloso. Ahora hay que pelear para que todos tengamos fibra óptica, todos tengamos conexión satelital, ¿no? Este... Eh, y después lo que quería que de, de decir brevemente es que yo creo yo, yo como de, eh, estaba eh, hablando diciendo Ruth yo creo que, creo que tenemos que este, digamos que en cada territorio hay, hay un amigo en común que es José Pablo Sabatino <ríe> este, <ríe> lo traigo acá eh, que él planteaba que eh, cada pueblo tiene que tiene que, tiene que inventarse su propia rueca, pensando en Gandhi. ¿no? Cada pueblo tiene que, tiene que pensar y tiene que, este, tiene, que, tiene, que encontrar, tiene que encontrar su propia rueca. Y cada pueblo tendrá que saber, tendrá que, que encontrar por dónde comenzar el proceso de eh, producir... Eh, eh, producir, consumir, eh, disfrutar de, de, de lo que hace eh, en, en cercanía. Entonces, habrá, pienso que, que para muchos va a ser el alime, los alimentos, creo que en, muchos encontramos en los alimentos eh, un, este, eh, digamos, un bien estratégico que, que además... Es, este, o sea, es estratégico por muchas razones, pero desde, el, desde lo que podemos pensar en este, no solamente en hacer los dulces, sino en cómo resolvemos eh, cooperativamente el problema de los frascos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, me parece que tenemos que pensar en, en encadenamientos, o sea, porque, ¿por, qué? ¿por qué digo esto? Porque... La economía popular, sobre todo, es especialista en las cadenas este, marginales. O sea, no es cierto que el mercado formal, digamos, no es cierto que la economía popular no esté inserta en, en las cadenas formales de la economía. Pero siempre estamos insertos en los eslabones marginales, en los eslabones más débiles, en los eslabones donde la, el gran capital puede domin, dominarnos este, y, eh, y, y es, es, es, extraer algo de lo que nosotros hacemos. Eh, eh, digamos, yo eh, cuando estudié, eh, me acuerdo siempre que cuando estudié eh, la gerencia estratégica o la o dirección estratégica, me enseñaban cómo externalizar cómo externalizaba Sara eh, a, este, la producción de primaria de lana. ¿Y por qué externalizaba a Sara, por qué compraba Sara lana a, este, a, los, a las cooperativas del sur? No sé si es verdad, si no es verdad, pero digamos, un ejercicio era por qué había que externalizar la lana en las cooperativas débiles, pobres, empobrecidas. Digamos, porque la lana no era negocio para Sara, porque podía dominar, podía manejar ese, ese eslabón. ¿No? Podía, podía manejarlo, podía dominarlo, y era más barato que lo haga una cooperativa a, a que lo haga Sara. Yo no sé si es verdad, si no es verdad, si era un ejercicio práctico, pero nunca me voy a olvidar de ese ejercicio, porque digo realmente lo que nos enseñan es cómo externalizar lo que nos enseñan desde la, la academia formal, digamos, para, para hacer licenciados en administración, en, en empresas formales, es en cómo hacemos para externalizar los eslabones débiles para que lo haga la economía popular, o algún tipo de economía de baja, de, de, de baja intensidad, qué sé yo, y cómo internalizar los eslabones donde están los este, márgenes más grandes. Entonces digo, bueno, la, la economía popular... Social solidaria debe descubrir estos eslabones y, y tenemos que encontrar la forma de cómo los internalizamos para el, para el pueblo, para la economía popular. Entonces, me parece que ese, esa sería como un. podría ser un, una cuestión de, de decir, bueno, empezamos por el alimento o por aquello que en el territorio es la, es la rueca del territorio, digamos. Empezamos por ahí y seguimos eh, en las cadenas, este, el, eh, este, eh, internalizando para la economía popular, para la economía social, la economía solidaria, aquellos eslabones que, bueno, Coraje me acuerdo que en algún momento él, él planteaba, no sé si, si estoy este, haciendo mal uso de, de sus ideas, pero decía, bueno, ¿cómo...? digamos de alguna manera, ¿de dónde vamos a sacar este, el excedente? De algún lugar la economía tiene que sacar excedente. ¿Cómo vamos para, para lograr un excedente? No, porque si no, lo que estamos haciendo es dando vuelta en la, nuestra propia autoexplotación. Este, bueno, eh, bueno, por ahí, por ahí me fui al diablo, pero era, quería. Me, las palabras de Ruth me inspiraron en esto, en decir, bueno, empecemos por los alimentos o por aquello que sea la rueca en cada territorio, y por eso, por los eslabones que nos dejen excedentes. Está buenísimo. Nuestros coordinadores. En, en este planteo hace Juanjo, para mí siempre un gustazo verte, reencontrarnos. Eh, tenemos, hacemos un recorrido con este proceso de formación de una primera, de una primera pasada por un conjunto de necesidades. Ustedes ya vieron cuestiones de hábitat, cuestiones de alimentos, cuestiones de cuidado... Y vamos a seguir viendo. Tenemos una trama muy grande que tiene que ver con mutuales, con clubes. Eh, tenemos que cultivar también paciencia acá. <risa> para, para de algún modo hacer este pasaje, para que veamos que la economía atraviesa toda nuestra cotidianidad y sin esquivarle el bulto a la producción de riqueza, este, porque está dentro eh, poder, poder este, transitar esto, porque hay muchos ejemplos de cambio de calidad de vida en el país a partir de iniciativas que parecían chiquitas y sin embargo fueron acumulando fuerza a lo largo de los años. ¿no? Es una oportunidad, es una oportunidad de, de, de revisar, de valorar lo realizado y, y poder ir tomando como cierta especialización en algunos temas a partir de, de este trabajo conjunto entre organizaciones, Estado, Estados locales, Estados provinciales, políticas de nación, y, y, y tener esta capacidad para unir esto en, la, en lo local. ¿no? Eh, avancemos por ahí. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer un comentario? Hola. ¿Sí? Laura. A mí me parece Laura. también importante poner en peor lo que dijo Ruth con respecto a esto de no poner la mirada siempre en el otro. Empezar a ver nuestras acciones también. Eh, ¿Qué consumimos? ¿Cómo lo consumimos? ¿Dónde adquirimos los productos y servicios? ¿Sí? Porque... Eh, estas experiencias territoriales que están compartiendo, a mí me, me llamó mucho la experiencia de San Martín, que compartió el compañero Oscar, de todo el circuito que ellos hacen para poner en valor el trabajo de las cooperativas, de las mutuales y destacar el desempeño de la economía popular y, y social. Y, y también así algo como que me quedó de, de las charlas. De los, miércoles, es eh, la dificultad que a veces se presenta, no sé si está bien empleada la palabra dificultad, para replicar la experiencia local en otros distritos, en otros municipios, porque me parece riquísima la experiencia que compartió del municipio de San Martín y cómo la sostienen a través del tiempo y cómo otros municipios todavía no llegaron a, a gestionar estos espacios. Eh, por eso me, me enriquece escuchar a, a todos los compañeros y compañeras que comparten sus experiencias, pero también hacer, este, subrayar lo que dijo Ruth con respecto a esto, empezar a, a, a replantearnos y a rectificar dónde consumimos, qué es lo que consumimos, eh, porque... Preguntarnos qué consumimos también nos lleva a poner en valor eh, la soberanía alimentaria. Me parece que es algo para destacar. Uh -huh. Gracias. Laura, ¿sabés que esto de la replicabilidad de las experiencias, o esto de la escalabilidad, cómo se va escalando, cómo se va haciendo que desde lo local pasen a lo provincial y pasen a lo nacional, es un tema de la literatura de las políticas públicas a, a nivel global igual, no de la economía social y solidaria, que se problematiza. O sea, ¿qué los territorios que funcionan estas políticas públicas en conjunción entre los estados locales y las organizaciones? San Martín es uno de mis casos de estudio de la tesis doctoral, eh, y, digo, me ha pasado de, de ir y, y a, hace más de cinco años de presenciar las, las reuniones donde se cocinaron esas ordenanzas participativamente en la mesa con las recuperadas, parte de, de recuperadas que no hay un solo movimiento a nivel nacional, que no, o sea, que están absolutamente fragmentadas a nivel nacional. Bueno, en San Martín tienen una mesa. Eh, todos los movimientos, o sea, hay un montón de eh, movimientos, federaciones, confederaciones, asociación, en San Martín son uno solo y tiran todos para el mismo lado. Digo, lograron construir, cuando decíamos, este proceso no ajeno de conflictos, como ellos dicen, y que no nos alcanza, digo, y también era interesante uno de los comentarios en los abiertos que decían queremos también escuchar no solo a tantos funcionarios públicos, sino también a las cooperativas, a las organizaciones que, eh, digamos, según las clases hay como de las dos patas, eh, sin duda eso es como de lo interesante, como la, las dos caras de los procesos, eh, pero... Por eso es tan importante este espacio de poder construir, porque cada territorio tiene su especificidad. Y cuando decimos vayamos a mapear la economía de ese territorio y la sociedad de ese territorio, las especificidades que tiene, porque si bien podemos trazar a, a, a mano gruesa algunas cuestiones que se registren, no que vayamos, digamos, como con, con el parche de solo hay pyme. Y si solo hay pyme, sabe qué? Solo vas a ver pyme. Eh, y si vas a estar pensando en la inversión extranjera directa y sabe que solo, o sea, somos, so, esos son los economistas heterodoxos que no registran en, en esta economía y que el desarrollo local va a estar esperando que siempre venga de afuera. Bueno, claramente hay un piso de reconocimiento, pero después esto de tenemos que tener gestores públicos que reconozcan las especificidades de ese territorio y que puedan leer y que tengan esa sensibilidad que esta es otra economía. Digamos, ahí hay como una cuestión clave. Y del otro lado, tenemos que tener también experiencias que dialoguen y que construyan con este, con este municipio. O sea, esa es como una cuestión clave para ir construyendo eh, esos consensos y bancándose el conflicto. Eh, ahí hay un que habíamos compartido de, de la, la, la entrevista a Anabela, a, a Oscar, al final la, la compartimos de las primeras clases, ¿no? Porque ahí era una de las cuestiones que en los distintos niveles que él había estado, porque de hecho eh, es un compañero que estuvo a nivel, ahora está a nivel municipal, pero estuvo a nivel nacional, en el sur estuvo a nivel provincial y luego estuvo en provincia de Buenos Aires también, con Gabriel Catopodis cuando estaba a nivel provincial, eh, y, y esta es una cosa que de de lo participativo y de la especificidad del territorio que ellos van cocinando de larga data. Eh, y bancándose el conflicto, esa es como una de las claves, porque como decía Oscar en la primera clase, no es poniéndole como el pie a esta, a, a esta economía y a estos actores y llevándoselo de las narices. Digo, como para compartir parte de esa, eh, cu cuáles son las claves, digamos. Esa me parece que para la, el, el replicar eh, no, no sale como un moldecito. La experiencia del Gramín hablaba de réplicas eh, y, y por favor que no salga de este curso el término de las réplicas, porque es complicado, digamos, la idea es sin receta, sino cómo vamos a leer, con qué mapa, con qué especificidad cada uno de sus territorios, la rueca, como decía, como decía Juanjo, cada territorio con su magia. ¿Alguien más quiere la palabra? Ruth, quería, quería proponerte esto, una, una reflexión de, de algunos de los comentarios del chat con respecto a las mesas, que me parecía importante retomarlo, porque en, en gran parte del territorio las mesas de economía social están muy activas, allí se encuentran organizaciones, se encuentran organizaciones de todo tipo, no solo las tradicionales de, como cooperativas y mutuales, sino también sindicatos, también clubes, y están generando un intercambio y una, una asumir el territorio que me parece importante que lo, que lo tengamos presente, porque también puede ser una fuente de, de articulación de acciones, ¿no? No sé qué te parece, Ruth, si te parece hacer un comentario sobre eso. Sí, por ahí eh, no sé si todos están al tanto de qué son estas mesas del asociativismo, que también es eh, hola, hola. parte de, de, del, del INAES en los territorios, eh, de, de la impronta de, de Mario, eh, de, de abrir... El, el, el INAES, un INAES presente, eh, y si no, los invito, en, en la página de INAES hay una... Una parte que, que se llama las bitácoras de, de las mesas eh, y ahí se van sistematizando, eh, digamos, no cual listado de cantidad de mesas abiertas, sino justamente cómo se van resolviendo necesidades en plena pandemia. Solamente a veces el, el socializar la información de che, embalcarse, se están tirando las papas. Eh, y cómo se traen las papas de Balcarce a la, la mesa de asociativismo de Malvinas Argentinas en el conurbano bonaerense, o en el sur, esto de eh, acercar de, de, de productores a consumidores en el propio territorio, eh, eh, es, es una cuestión esencial de esto de, de estar a la mano y estos que antes no se podían... Eh, mínimas, además, bueno, cuando nos ponemos a, a resolver lo sustantivo eh, y a discutir sobre lo sustantivo, bueno, estas, eh, eh, estas nimedades efectivamente se, se, se dejan a un costado y, y ahí en las bitácoras se, están, se, se está mostrando eso. Entonces por ahí no sé si, si quieren compartir, si algunos de ustedes eh, forman parte de, de, de algunas de esas mesas eh, y, y si no digo los invitamos a, a la página que chusmeen al respecto. Hola Guillermo Ruth, quisiera... Este, gracias Guillermo por tener en cuenta este, esta aportación que hicimos eh, y siguiendo un poco a Juan José, esta posibilidad, a pesar de que estamos empachados, nosotros hemos generado espacios, tenemos un canal propio en YouTube dentro de la municipalidad, para que se ubiquen nosotros tenemos 250, eh, mil hectáreas bajo riego alrededor de eh, entonces, eh, a, utilizando las primeras mesas territoriales que interactúa el Consejo Deliberante, también la Federación de Cooperativas, la Federación de Mutuales y todas las organizaciones, eh, tenemos un espacio muy amplio donde tenemos acceso a la comunicación, y vamos generando de espacios de encuentro. Esto, esto es lo que pensó Mario, que en paz descanse en su momento, que lo hablamos en Mariloche. Este, bueno, y acá en Vietnam lo estamos replicando porque, bueno, este, llegamos a, a, de distinta manera, con, con distintas alternativas dentro de lo que venimos viendo. Pero bueno, simplemente para remarcar esto, las mesas territoriales, es la complejidad a nosotros no la resolvió la tecnología. Fijamos pautas y seguimos trabajando sistemáticamente por áreas y por sectores, con todas las organizaciones comunitarias, donde cada uno pone lo suyo. El capital principal, por supuesto, acá lo fundamental es el liderazgo político, porque nuestra orden, yo fui uno de los redactores de la Carta Orgánica, eh, lo tenemos contemplado, somos un municipio cooperativo, de alguna manera, ¿no? Eh, y tenemos el reciclado, la recolección de basura, la separación, el mantenimiento, el sistema de, de, de medido, de, perdón, de estacionamiento, de, de, de, de control de... de bueno, y articulamos con, con el Ministerio de Educación y le prestamos porque nos delegó la provincia el mantenimiento de determinadas escuelas, estamos en todos, pero incluimos a todos. Es difícil, este, a veces, pare, esto voy a citar a, o digo, utilizar, eh, usamos, creamos puentes, ¿no?, eh, eh, ojalá pudiéramos hacerlo como dice el Papa, pero bueno, tratamos de crear puentes y además lo paradójico de nosotros que enfrente tenemos a, lo, a la localidad de Carmen de Patagones que es la última ciudad de la provincia de Buenos Aires y nos une dos puentes y que también estamos incorporados a pesar de tener eh, eh, signos partidarios distintos pero como hemos constituido una comarca, articulamos intercambiamos, por ejemplo, Senasa nos autoriza a cruzar, por ejemplo, una cooperativa de porcinos, de porcinos no, perdón, este, que, que tiene su propio matadero, este, donde lo, lo, lo, lo, los asociados faenan, le hicimos su propia sala de faena, comercializan en la provincia de Buenos Aires, porque Senasa nos considera una unidad territorial y lo llevamos. Esto por citar un montón de ejemplos. Los gremios aportan, trabajamos con la tercera edad en, en, en acompañamiento que lo hacen este, distintas organizaciones, pero digo, en concreto y para no aburrirlo. Estamos empachados, este, tenemos los ojos cuadrados porque... Ahora, un rato más, salimos de este Zoom y tenemos reuniones de gabinete. Eh, reuniones con esto, con otro. Pero bueno, hemos logrado eh, lograr este pequeño puente, vamos a ponerlo como esos puentes provisorios, digamos, con todas las organizaciones desde las mesas territoriales. Porque. Eh, al no haber presencialidad, utilizamos la plataforma del municipio o a veces nos presta el gobierno a la plataforma que también la tiene que es del mismo signo político eh, eh, y seguimos construyendo ciudadanía y bueno este, y como Ruth este, dice bueno eh, y las enseñanzas del gran maestro. Dentro de lo que podemos, y sí, hemos avanzado muchísimo, pero bueno, este eh, esto. Qué bueno, Iván. Eso, eso, yo por ahí propuse hacer un pequeño PP muy sintético, pero eh, con total modestia, y bueno, y después, fundamentalmente cuando estemos en la parte de financiamiento, este, porque no tenemos más al Foncap que nos ayuda. Eh, eh, creo que en la última obra pública la alcanzamos a hacer con algo que quedaba de, de Nosa, pero bueno. Y también es una cooperativa que hace el mantenimiento de, del sistema de riego de todas estas mil hectáreas. Pero bueno, nada, gracias, es, es, este, este aporte nada más. Buenísimo, Iván, gracias. Buenísimo. Ruf, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Te parece que vayamos cerrando? Vamos cerrando, y si hay demanda, le vamos a pedir a José. Si esto sigue así, ¿eh? Ah, sería buenísimo eso, mira. Lo vamos a tener al maestro, ¿cómo no? Lo tengo escribiéndome en el chat pidiéndome cosas, y le digo, espera que termine el Caracara -cara federal, así que ahora le voy a decir que tiene, tiene varios lectores acá. Buenísimo. ¿Alguien más quiere la palabra? Nos vemos el miércoles, entonces. ¿Les parece, entonces? Les agradecemos mucho la presencia. Eh, convoquen a todos los amigos y amigues que puedan para que aprovechemos estos espacios, para que sigamos trabajando juntos. A ver si nos metemos con el, con el tema de las plataformas, que eh, es, eso es bien innovador. Es bien distinto. La FACTIC se está con la, la Federación de, de Cooperativas Tecnológicas con una propuesta súper interesante. Y el, el municipio de Marcos Paya tiene desarrollos propios. Eh, así que va, va a estar bueno. Va a estar, va a estar bueno para, para, para aprovechar esa, esa instancia. Así que, bueno, las y los esperamos el miércoles. Por aquí. Queda otra que el Webex. Gracias por todo. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Muchas gracias, amigos. Adiós. Chau, chau. Lindo vernos. Chao, chao. Gracias, chao. Hasta luego. Gracias, gracias. Muy lindo. Chao, chao. Gracias. Chau, chao. Gracias, Novela. Gracias, Bruno. Vicky. Gaby, Valen. Gracias a todos, compañeros.